Eh, de la perspectiva del centro. Y este proyecto pues, es un proyecto piloto que puede servir de referencia para mejorar eh, los demás, eh, las demás infraestructuras y los demás servicios de transporte. Pero también entendemos que las paradas y la infraestructura solamente es un punto para solucionar la inseguridad. Entonces, el proyecto, este proyecto tiene tres componentes. uno de infraestructura, enfocado en mejorar las condiciones de infraestructura, tanto los puntos de parada como en sus entornos. Y es muy importante verlo, no solamente como el mueble, sino todo lo que sucede alrededor. Hay veces que lo que mejor está es el mueble y todo lo que pasa alrededor o cómo está ubicado está fatal. ¿no? Entonces, es algo claro que por favor pongan mucha atención cuando les compartan los lineamientos, porque es un claro ejemplo de lo, de lo que sucede en México. Y también hay una estrategia de vida pública que brinda seguridad y se enfocada en fomentar la interacción pacífica y respetuosa en los entornos de los puntos de parada y esto a partir de la reubicación de los puntos eh, para que tengan una relación con la vida urbana, pero también con iniciativas de vida pública que ya está desarrollando el propio eh, gobierno estatal y algunos de los gobiernos municipales. Y un tercer punto sumamente interesante que no vamos a tocar el día de hoy es la tecnología. Y, eh, y esto se enfoca en mejorar la percepción de seguridad y reducir la incertidumbre en tiempo de espera a las personas, al mejorar la gestión de los buses y tener información y datos, podemos reducir ese tiempo de espera eh, porque se reduce la incertidumbre y hay momentos en que las personas pueden decidir cuándo llegar a los parabuses para reducir su espera, pero también modificar los hábitos de conducción y esto también tiene una, un efecto positivo en la percepción de, de seguridad. Entonces, bueno, tiene estos tres elementos del proyecto. La que sigue, por favor. Y ya para cerrar, pues les cuento que, que este proyecto fue postulado por la, por la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, de área metropolitana de, de, de Guadalajara, con una idea de, de trabajar 10 puntos de parada, eh, hacerlos como seguros en algún corredor de la, de la ciudad. Y esto dijimos, bueno, vamos a entender la situación, el problema creo que es grande, hicimos un estudio de prefactibilidad donde nos permitió seleccionar el piloto, ¿no? porque la idea era que no solamente se hiciera una propuesta, sino que esto se probara. Entonces, a partir de este estudio de prefactibilidad se le fue dando forma al proyecto, se salieron estos tres componentes y se le seleccionó el piloto. Después pasamos una parte de factibilidad, donde hicimos un estudio, generamos un borrador de estos lineamientos de diseño que hoy se presentan mejorados, y eh, tuvimos también eh, un trabajo en conjunto con el I IMEPLAN, y los distintos municipios en la norma técnica de puntos de parada, que ya existe esta norma en el área metropolitana de Guadalajara, la han adoptado eh, todos los municipios de la, del área metropolitana. Y también esto pues, permitirá eh, digamos que a futuro vaya mejorando eh, la infraestructura eh, de los puntos de parada de autobús. Y de enero a diciembre de 2021 hemos trabajado en un plan de implementación y evaluación del proyecto un diseño conceptual eh, para el corredor 18 de marzo, una estrategia de evaluación, una estrategia tecnológica y el levantamiento y reporte de línea de base, que de hecho le enviaremos hoy más tarde a, revis le hoy más tarde a revisión y esperamos que las autoridades de la área metropolitana lo puedan implementar en 2022. Eh, muchas gracias y ahora sí, viene adelante a lo que vinimos. Muchas gracias, Gonzalo. Eh, pues, buen día a todas y todos. Eh, justo daremos inicio a la presentación de los lineamientos para la planeación y diseño eh, de parabuses, que como lo comentó Gonzalo, son parte del proyecto Parabuses, Datos y Diseño para la Inclusión del Área Metropolitana de Guadalajara. La siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, pues, los, ¿cuáles son los objetivos de este documento? Son principalmente principalmente tres el primero de ellos es eh, guiar la toma de decisiones para la planeación y diseño de puntos de parada con entornos urbanos seguros cómodos y accesibles el segundo es pues eh, ofrecer modelos de intervenciones de infraestructura para el transporte público que puedan ser replicables en diversas ciudades y el último es desarrollar pues criterios de diseño de parabuses para mejorar la percepción de seguridad de las personas usuarias principalmente de mujeres y niñas. Eh, como principal audiencia de estos lineamientos, pues tenemos a las autoridades locales y también pues a aquellos especialistas eh, dedicados al diseño urbano que están interesados en esta nueva planificación y diseño de parabuses con perspectiva de género. La siguiente, por favor. Y bueno, ya entrando un poquito más al tema de la estructura de los lineamientos, pues los lineamientos se conforman principalmente de cuatro secciones. La primera de ellas son, eh, hablamos sobre consideraciones para la planeación de infraestructura de apoyo al transporte público. En la segunda mencionamos algunos principios para la planeación y diseño de los puntos de parada. En la tercera hablamos sobre un proceso de planeación para... para eh, el, eh, sí, justo para la infraestructura de apoyo al punto de parada. En la cuarta sección hablamos de un proceso de diseño para eh, para los puntos de parada de transporte público. Inclusive en, dentro de este documento encontramos una serie de recursos de evaluación que les pueden servir a, a las personas que, que vayan a planificar diseñar estos puntos de parada. Y también tenemos un anexo que ejemplifica algunos casos de estudios, principalmente del corredor troncal 18 de marzo. La siguiente, por favor. Eh, justo a partir de ahora les voy a comentar brevemente algunas de las consideraciones eh, de cada uno de los capítulos. Iniciando con el primer capítulo del documento, pues tenemos las consideraciones para la planeación de infraestructura de apoyo al transporte público. La siguiente. Y pues bueno, justo, ¿no? El, el transporte público es eh, la columna vertebral del sistema de transporte de las ciudades y pues para mejorar su, su diseño y su planeación, nosotras hemos considerado eh, o hemos planteado una serie de consideraciones para esta planeación, la cual consiste en justo pues eh, tener en mente el desarrollo orientado al transporte, que es este diseño urbano que, que se integra o mejor dicho, este diseño de puntos separados que se integra al diseño urbano alrededor y eh, este desarrollo orientado pues consta de ocho principios principales a tomar en cuenta, que son caminar, pedalear, conectar, transportar, mezclar, densificar, compactar y cambiar. Eh, de otro lado, pues también hablamos con una serie de consideraciones para la plenación de redes de calles completas y mencionamos pues algunos eh, características de, de estos de estas redes, considerando elementos como la integración del diseño del entorno, la infraestructura peatonal, la infraestructura ciclista, también infraestructura para el transporte público. De igual manera, pues mencionamos algunas eh, características de la infraestructura verde y paisaje y, por supuesto, de los sistemas de información, principalmente enfocados al transporte público. Eh, por otro lado, también hablamos sobre la prevención del crimen a través del diseño ambiental, que pues este básicamente busca que las personas puedan vigilarse o verse unas a otras principalmente pues para mejorar la percepción de seguridad no solamente en el punto de parada sino también en el entorno y para ello pues en el documento van a encontrar que nosotros planteamos una serie de principios básicos que consisten eh, desde eh, la vigilancia natural, el control de acceso natural, que exista habitabilidad eh, no solamente en el punto de parada sino también alrededor del mismo inclusive pues el mantenimiento ¿no? Y por último, pues hablamos de unas disposiciones eh, prioritarias para el transporte público, en donde mencionamos cuáles son el tipo de infraestructura que deberíamos integrar ¿no? y, que, y considerar en esta planeación de infraestructura para el transporte público, las cuales consisten pues en identificar las, los carriles de circulación para el transporte, los switch online, que son estos carriles de salto de, de fila, eh, principalmente en intersecciones, que más adelante les voy a explicar, y bueno, también algunas medidas para el control del tránsito, así mismo como algunas para la implementación de señalamiento vial. La que sigue, por favor. En la sección 2 hablamos sobre estos principios que se deben de considerar durante todo el proceso de planeación y diseño de los puntos de parada y sus entornos. La siguiente. Eh, nosotras hemos planteado seis principios básicos, el primero de ellos habla sobre la seguridad vial, es decir, pues que el diseño tan, eh, del punto de parada tanto como del entorno deben generar seguridad, esto principalmente eh, para mejorar la percepción de seguridad de los grupos en situación de vulnerabilidad, como son mujeres y niñas, y cómo podemos lograr esto, pues que el punto de parada se encuentre en, en zonas con alta actividad urbana, es decir, que se puede encontrar eh, aledaña a algunos eh, comercios que puedan mantener mantener la vigilancia natural del espacio público. Eh, otra de las cuestiones que se plantean es que el, el mismo mobiliario pues cuente con materiales transparentes, principalmente la parte posterior de este, para que permita... Eh, la visibilidad tanto dentro y fuera del parabús, ¿no? Y que puedan mantener como eh, vigilado qué es lo que lo que está sucediendo en ese momento. Y bueno, también es importante que nosotros como planeadores y diseñadores eh, fomentemos la actividad del espacio público. Si en el caso de que en un punto de parada no existiera actividad en el espacio público, pues nosotros podemos proporcionarlo a través, pues, a lo mejor de la introducción de algunos eh, espacios de trabajo en el espacio público, como pueden ser algunos eh, locales o algunos puestos que por sí mismos eh, planeados y ubicados de la mejor forma en la calle pues pueden generar vigilancia natural. El segundo principio es la seguridad vial. Es decir que el diseño del entorno del punto de parada, pues debe de estar diseñado eh, teniendo una tolerancia al alrededor mínima para minimizar justo los siniestros de tránsito, tránsito que se puedan generar y bueno, pues eh, principalmente pues que existan cruces peat peatonales seguro, no. Esto eh, no solamente pensamos en el punto de parada como tal, sino también pensamos en cómo las personas usuarios del transporte van a llegar a ese punto de parada. Por eso es importante considerar qué es lo que pasa en el entorno y y generar esta seguridad bien en el, el principio 3 hablamos sobre la accesibilidad universal no eh, nosotros debemos proporcionarles un acceso cómodo y seguro a las personas usuarias principalmente a las personas con discapacidad eh, proporcionándoles pues, las facilidades para su desplazamiento, ¿no? como lo pueden ser rampas peatonales o guías podotáctiles. ¿no? También es importante que pensemos en el punto de parada, qué es lo que ocurre con la accesibilidad universal. Eh, eh, como se los voy a comentar más adelante, pues justo existen diferentes tipos de vehículos, ¿no? Eh, estos pueden ser de plataforma o con escalones, etcétera, y pues nosotros debemos de pensar en cómo vamos a diseñar ese punto de parada para que una persona con, eh, con silla de ruedas pueda acceder cómodamente y fácilmente al vehículo de transporte. La, la siguiente, por favor. El cuarto principio habla justo sobre la inclusión social y equidad. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que es necesario eh, que el diseño, tanto del punto de parada como del entorno, pues responda a las necesidades de las personas, principalmente de los grupos en situación de vulnerabilidad y pues también eh, que se integren de elementos prácticamente de, de información con lenguaje incluyente pensando en aquellas personas con discapacidad visual. El quinto principio habla más sobre la actividad al clima, en donde pues nosotros Propon proponemos que los paravoces sean flexibles y que tanto el diseño del punto de parada como el entorno pues se adapte a las condiciones climáticas del sitio y el último principio que habla sobre la legibilidad, pues aquí cuando un espacio es legible, pues permite la circulación y movimientos intuitivos. No es necesario eh, justo estar como analizando como por dónde me voy a mover o qué es lo que está sucediendo, siempre y cuando el espacio sea legible y cuente con el señalamiento eh, de orientación correspondiente, ¿no? También pues cuando un espacio es legible, pues nos permite navegar el espacio público con mayor comunidad y seguridad y para ello pues también es importante que el punto de parada pues sea identificable para cualquier persona usuaria, esto a través del señalamiento horizontal o vertical. La siguiente, por favor. En el tercer apartado de estos lineamientos ya hablamos nosotros más de este proceso de planeación en donde pues eh, qué hacemos aquí hacemos primero la identificación de las características actuales del punto de parada para posteriormente nosotros comenzar a tomar decisiones. Sin embargo, pues en este, en este proceso de planeación, nosotros identificamos eh, el tipo de punto de parada que vamos a intervenir, su ubicación, su operación, así también como la disponibilidad que existe tanto en el punto de parada como alrededor de él. E inclusive identificamos algunas necesidades eh, específicas y algunos requerimientos que puedan eh, Surgir en el punto de parada. Las que siguen, por favor. Eh, aquí tenemos eh, en esta slide este proceso de planeación que nosotras hemos planteado, el cual consiste de cuatro eh, pasos principales. El primero de ellos es la identificación del tipo, ubicación, operación del punto de parada. El segundo paso habla sobre la identificación de la disponibilidad espacial y su configuración. El tercero eh, es más la identificación de las necesidades eh, requeridas. Y el cuarto es la identificación de la ubicación final. La que sigue. En cuanto al paso uno, en donde identificamos el tipo ubicación de operación del punto de parada, principalmente iniciamos con identificar el, el tipo del punto de parada. Para esto, nosotras hemos establecido una categoría de los puntos de parada en donde eh, tenemos los puntos de transferencia modal, que son estos puntos que permiten los intercambios modales entre diferentes modos de transporte y que también pues suelen ubicarse cerca de los accesos a, a los modos de transporte y que inclusive algunas veces cuentan con una conectividad principalmente al el transporte masivo de la ciudad. También tenemos los, los puntos de parada que son terminales o iniciales que eh, por lo general se pueden encontrar en zonas centrales o periféricas de la ciudad y pues estos puntos son de alta demanda, ¿no? Hacer principalmente los, los puntos de orígenes y destinos de las rutas de transporte público. Y por último, tenemos los tipos, eh, tipos intermedios, que son estos puntos de parada que se encuentran a lo largo de todo el corredor o ruta. Y bueno, estos suelen inclusive encontrarse en pares a distancias cortas, puede ser eh, incluso eh, del lado contrario de la calle. Y estos puntos de parada pues, suelen, suelen ser de, de baja demanda, siempre y cuando pues, no se encuentren en zonas atractoras que generen viajes. La siguiente, por favor. Dentro de este mismo paso, pues eh, también debemos identificar la ubicación, la ubicación actual del punto de parada, en donde se encuentra a lo largo de la calle. Y para eso eh, nosotras hemos identificado tres tipos de, de ubicaciones. La primera es posterior a la intersección, la segunda es anterior a la intersección y la tercera es a media cuadra. La que sigue, por favor. Dentro de este paso... También lo que hacemos es identificar la operación tanto del punto de parada como de la calle. En cuanto a la operación del punto de parada, lo que nosotras analizamos o proponemos que se analicen son, eh, es la intermodalidad, no, es decir, si el punto de parada cuenta con conectividad a diferentes modos de transporte y cuáles son estos modos de transporte. También se analiza la demanda actual y futura del punto de parada, así mismo como el tipo de vehículo. Es importante eh, analizar cada uno de los vehículos de transporte que van a arribar al, al punto de parada, porque esto nos da muchas, eh, mucha información y nos permite comenzar a tomar decisiones, ¿no? Eh, por lo general, lo que no hacemos al, al diseñar los puntos de parada es conocer cuál es el vehículo que va a arribar, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque en el tipo de vehículo debemos ubicar inclusive en donde se encuentran las puertas para que el momento de ascenso y descenso de las personas usuarias pues estas no se encuentren con obstáculos inclusive en la zona de abordaje también es importante conocer cómo es que ascienden las personas al vehículo de transporte, es decir si el vehículo cuenta con una plataforma eh, o cuenta con escalones porque esto también aumenta inclusive la frecuencia del servicio ¿no? Es más rápido subir En un vehículo que tiene una plataforma que en un vehículo que tiene escalones, e inclusive para las personas con, con discapacidad, pues que requieren de otros elementos como pueden ser rampas para ascender al vehículo. Y por último, pues también analizamos la frecuencia y número de servicio. Cuando hablamos de la frecuencia, pues es el tiempo en que tarda de, arriba, de arribar un vehículo de transporte al punto de parada y cuando hablamos del número de servicio nos referimos al número de vehículos que van a llegar al mismo tiempo o en diferente eh, tiempo al punto de parada. Del otro lado, pues hablando sobre la operación de la calle, también es importante eh, pues analizar la función de la calle. Esto es, es un tema que eh, viene desde el manual de calles que realizó eh, la, la Cetu y el BID, en donde pues nos hablan sobre esta función principal que, que tiene la calle, que puede ser de movilidad o habitabilidad. Eh, posteriormente también analizamos eh, los números de carriles existentes que hay en la calle, esto para posteriormente pues tomar decisiones si se puede redistribuir el espacio vial o no. También analizamos los frujos peatonales, vehiculares, ciclistas, vehiculares y de transporte público e, y también pues el uso del espacio público. ¿A qué me refiero con uso del espacio público? Pues principalmente a identificar el uso del suelo que se encuentra adyacente a, al punto de parada, así mismo como algunas actividades que puedan ocurrir ocurrir alrededor de las que la que sigue. Eh... Dentro de la planación tenemos el paso 2, en donde identificamos la disponibilidad espacial y su configuración. Aquí eh, rápidamente pues, los elementos que nosotros identificamos pues, son las dimensiones de la calle. Eh, igual es importante pues, analizar si hay algunas intersecciones viales cercanas al punto de parada, si existen algunos elementos de accesibilidad ya en el mismo, en el mismo diseño alrededor del punto de parada, como pueden ser rapas o guías podotáctiles. Y, eh, además hay eh, obstáculos desde cualquier punto de la calle hacia el punto de parada como pueden ser, pues, inclusive a lo mejor algunos postes mal ubicados que se encuentren a mitad de la banqueta o algunas casetas telefónicas, etcétera. También eh, se analiza la vegetación, eh, la vegetación si sí es como de talla eh, baja o alta, si, si está en mantenimiento o no, etcétera, y algunos elementos de infraestructura vial. Eh, esto se puede hacer a través de un levantamiento topográfico, inclusive, en donde pues, ahí ya nos arrojan var, varia, varios elementos, eh, principalmente la ubicación pues de algunas coladeras, de algunos registros, etcétera. Y eh, pues también eh, se debe analizar los niveles, es decir, pues la altura de la banqueta, eh, la diferencia que hay entre la banqueta y el arroyo vial, esto pues para entender eh, qué es lo que está ocurriendo, algunas zonas pues pueden ser inundables y por lo tanto pueden tener una banqueta más alta que, que es lo que comúnmente conocemos, ¿no? A partir de haber hecho toda esta identificación o de tanto de la disponibilidad espacial y su configuración, pues también es, es importante considerar si, eh, si estas condiciones no son las mejores, pues también buscar algunas alternativas de ubicación y volver a, a analizar ese espacio para poder eh, reubicar el punto de parada. La que sigue, por favor. Dentro de este paso, pues, eh, también eh, habla, eh, identificamos o, o analizamos la configuración del punto de parada. ¿A qué nos referimos? Principalmente a analizar el, el área en donde las personas hacen el ascenso y descenso del vehículo de transporte. Eh, aquí eh, analizamos si existe el eh, parabuses, eh, si existe mobiliario para poder... Eh, eh, resguardar bicicletas, como puede ser racks o estos estacionamientos de corta estancia. Eh, también, pues, analizamos su, su estado actual, si es que existe un parabús, pero sí en qué, en qué estado se encuentra, para que eh, posteriormente, pues, tomemos decisiones si estos se deben de eh, reemplazar o bien, pues, a lo mejor, inclusive hasta darles mantenimiento. La que sigue, por favor. En el paso 3 dentro de esta planeación, pues eh, nosotros identificamos, la, eh, es necesario que se identifiquen las necesidades y sus requerimientos. ¿A qué nos referimos con esto? Eh, de Tanto del punto de parada como de, alrededor del punto de parada es necesario que nosotros comencemos a identificar cuáles son las necesidades eh, que existen ¿no? actualmente para que nuestro diseño responda a esas necesidades. En el punto de parada, pues nos... nos dirigimos más a identificar las necesidades de del mobiliario, ¿no? que eh, si necesitamos, cuántos parabuses necesitamos en el punto de parada, de acuerdo a la demanda existente en el punto de parada, si necesitamos luminarias, si estas luminarias de qué tipo van a ser, van a ser para iluminar el arroyo vial o bien para iluminar eh, la circulación peatonal, también si requerimos racks, en algunos casos, pero pues, a lo mejor los puntos de parada tienen eh, alguna conectividad con algún otro transporte eh, público, principalmente el masivo, y por eso proponemos que existan tan racks o cualquier otro elemento. Cuando hablamos de accesibilidad universal, eh, si en el punto de parada pues requerimos guiar a las personas principalmente con discapacidad visual para que asciendan al, al, al vehículo, si requerimos elementos auditivos, esto principalmente pues eh, para informar a las personas usuarias que están esperando en el punto de parada en qué momento va a arribar el, el vehículo o bien hacia dónde se dirige esa ruta. También, pues, algunos elementos de información eh, en sistema braille, ¿no? Para algunas personas con discapacidad visual que lleguen al punto de parada y quieran saber eh, cuál es eh, la ruta que ellos, a, la que ellos, a la que ellos van a ascender o cualquier otro, otra situación, ¿no? Y cuando hablamos de alrededor del punto de parada pues prácticamente eh, hemos, nos vamos a identificar las necesidades de seguridad vial y de seguridad personal. De seguridad vial pues es justo analizar si el trayecto hacia el punto de parada se encuentra como eh, en buenas condiciones y el cruce de las vialidades es óptimo para cualquier persona usuaria. En la cuestión de la seguridad personal pues sí, si necesitamos luminarias peatonales para evitar eh, rincones o, o zonas oscuras, si necesitamos igual estas luminarias vehiculares o igual eh, si existen como algunas zonas oscuras eh, o baldíos, pues qué es lo que vamos a hacer. no La, si la siguiente, por favor. Eh, después de este paso, eh, seguimos con la identificación de la ubicación final. Eh, ya después de haber analizado como todo todo todo, toda la información, todas las características del punto de parada y también como del entorno, pues eh, es importante definir en dónde se va a ubicar eh, el punto de parada. no para esto, pues en el documento van a encontrar una serie de consideraciones tanto de acceso y seguridad de los puntos de parada, como algunas de relación del punto de parada con su entorno y actividades existentes, e inclusive algunas eh, consideraciones eh, relacionadas a las distancias entre los puntos de parada con su contexto. La que sigue, por favor. Entonces, eh, pues justo, ¿no? Aquí tenemos como una imagen, ejemplo, en donde pues también de, están dentro de estas consideraciones, en donde hablamos como de las distancias óptimas que podrían estar, eh, que podría haber entre estos diferentes puntos de parada de acuerdo al contexto existente. La que sigue, por favor. Y bueno, dentro de este paso, pues lo que hacemos, como se los comenté, es definir la ubicación final. Eh, en esto pues eh, tenemos esta ubicación que es posterior a la intersección y bueno, ¿cuáles son sus, sus fortalezas? Es que si nosotros de, decidimos ubicarlos en, en esta zona es que tengamos conocimiento que en, est, en ese punto pues se van a reducir los, los tiempos de operación de las rutas de transporte público y pues que también el vehículo podrá incorporarse eh, más fácilmente a la circulación vehicular. La que sigue, por favor. En cuanto a la ubicación anterior a la intersección, pues sus fortalezas son que estas permiten una distancia visual clara para las personas operadoras del transporte público cuando se alejan de la banqueta y también proporcionan acceso peatonal cercano a las intersecciones, la que sigue. Y a media cuadra, pues las fortalezas son que generan menor congestión vehicular y pues que también al encontrarse en esta ubicación reducen los siniestros de tránsito debido a la visibilidad existente en el mismo. A que sigue eh, Aquí en esta sección, que es la cuarta de, del documento, ya eh, entramos más al tema o a este proceso de diseño, en donde después de haber eh, analizado como todas las características, definido la ubicación, ya vamos a entrar más al diseño del punto de parada como tal. Esto pues a partir de definir la intervención inmobiliaria en el punto de parada, la ubicación del parabús y del vehículo de transporte público que arriban al punto de parada. La que sigue, por favor. De manera similar, eh, en este proceso se han planteado cuatro cuatro principios, pero, digo, cuatro pasos, perdón, pero que son consecutivos, ¿no? Consecutivos a la planeación, porque no es como un proceso separado, sino es un proceso integral que se debe de seguir. No nos podemos saltar al proceso de diseño sin antes haber analizado todas las características del punto de parada y de su entorno. Entonces, el quinto paso a seguir en todo este proceso, pues es la definición del tipo de intervención inmobiliario. El sexto es la definición de las disposiciones prioritarias para el transporte público. El séptimo es el rediseño del punto de parada y el octavo es el rediseño de infraestructura de apoyo en el punto de parada. La que sigue. Eh, dentro de... De la definición del tipo de intervención, en este documento nosotros eh, mencionamos algunas propuestas de, de intervención que se pueden generar de acuerdo a la circulación del vehículo de transporte, ¿no? Eh, como lo pueden ver en la slide, pues estas, las intervenciones pueden ser que el punto de parada se encuentre alineado a la banqueta o bien si existe la posibilidad en la calle de hacer una redistribución vial y inclusive a lo mejor regular eh, el estacionamiento en la vía pública, pues se genere una extensión en la banqueta, por lo tanto, pues el punto de parada se puede ubicar en esta zona. O en el caso de que nosotros identifiquemos que hay eh, flujos vehiculares en la calle y que queramos generar infraestructura tanto para los ciclistas como para el transporte público, pues bueno, eh, se proponen algunas series de intervenciones en donde pueden eh, converger ambas personas usuarias eh, es decir, podemos generar algunas plataformas que puedan ser compartidas eh, tanto por personas que esperan el vehículo de transporte como los ciclistas o bien generar algunos carriles de desvío para que los ciclistas eh, pasen por detrás del punto de parada y no se generen como algunos conflictos entre las personas usuarias la que sigue por favor dentro de la identificación del mobiliario eh, en este en este Paso, nosotros hicimos la clasificación de dos tipos. Eh, esto de acuerdo a las características principales o existentes en, en la calle, ¿no? Eh, si tenemos una una banqueta que cuenta con unas dimensiones de aproximadamente no sé mayores a dos metros, nosotros podemos proponer que se, que se integre o que se implemente un mobiliario de tipo A. ¿A qué, a qué me refiero con un mobiliario de tipo A? Que es un, un parabús eh, integral que cuenta pues, so, con, este, con este parabús, con asientos, con espacios para que personas con silla de ruedas puedan ubicarse debajo de, de la techumbre del parabús y protegerse de las condiciones climáticas, que cuente con eh, algún elemento informativo, que puede ser pues, algún, un, un tótem, no algún otro, otro elemento que, que, que permita hacer eh, más amena la espera en el punto de parada, siempre y cuando pues, estos elementos no obstruyan la circulación, eh, circulación peatonal detrás de, de, del punto de parada. no La que sigue, por favor. El tipo 2, eh, este tipo de mobiliario, pues eh, lo que hemos planteado es más solamente colocar en el punto de parada pues, con, por las condiciones de la banqueta, pues ya sea un tótem con, con la información de, del número de la ruta, del punto de parada eh, que, que en el cual se encuentra, mapas, horarios de las rutas, etcétera, o bien eh, que simplemente un señalamiento vertical de igual forma con, con alguna información informativa para las personas usuarias. La que sigue, por eh, favor. En el paso 6. Eh, nosotros definimos las disposiciones prioritarias para el transporte público como se los comentaba anteriormente pues ya aquí en este en este proceso ya empezamos a tomar decisiones no si vamos a, a implementar un carril exclusivo para el transporte público de acuerdo a las condiciones de, de la calle cómo va a ser este carril exclusivo si es que existe pues estacionamiento en la calle y queremos mantener ese carril exclusivo pues podemos implementar implementarlo adyacente al estacionamiento o ven si existen flujos eh, también ciclistas y si queremos eh, otorgarles a las, a las personas una infraestructura cómoda y segura, pues también podríamos eh, tener un carril eh, bus-bici para que ambas, eh, ambas usuarias puedan justo coexistir pero eh, también es importante mencionarles que en el análisis de, de la calle, pues también es importante que tengamos en cuenta eh, cuáles son las prioridades modales existentes en la calle ¿no? eh, a veces queremos Justo de implementar infraestructura para todas las personas usuarias que, que existen, sin embargo no entendemos cuál de esas personas usuarias tiene prioridad y por lo cual a, a quién le debemos de dar ese tipo de infraestructura. no Claro, siempre debemos de, de estar eh, incentivando, promoviendo la movilidad activa y del transporte público, etcétera, pero siempre es importante eh, analizar e identificar las prioridades mo modales en la calle. La que sigue. Eh, dentro de este paso, pues también tenemos alguna, algunas otras disposi disposiciones prioritarias perdón, para el transporte público, que son estos Cubejown Lines, que son estos altos de fila, principalmente que se implementan en intersecciones que no cuentan con infraestructura para el transporte público, que es lo que permiten este tipo de... De, de elementos, pues que el transporte público pueda saltarse el tráfico vehicular y eh, pueda justo eh, avanzar si, a, antes de, de toda la circulación vehicular si es que existe una fase semafórica exclusiva para el vehículo de transporte público. La que sigue. Ah, la anterior, sí. Eh, en el paso 7, eh, nosotras... Eh, Justo hablamos sobre el rediseño del punto de parada. Eh, en este rediseño del punto de parada debemos identificar las zonas que lo conforman, ¿no? Para ello, pues tenemos estas zonas de abordaje en donde pues, las personas usuarias de transporte público van a esperar para poder ascender al vehículo de, de transporte, ¿no? Esta, esta zona por lo general cuenta con señalamiento vertical o informativo para para las personas usuarias la zona de espera pues es esta zona en donde pues vamos a encontrar el mobiliario urbano correspondiente que puede ser para bus racks etcétera y la zona de arribo del vehículo esta zona de arribo pues se encuentra más sobre el arroyo eh, vial y es esta, esta zona en donde el vehículo de transporte se va a estacionar para permitir el ascenso y descenso de personas usuarias del transporte público la que sigue y bueno, por, eh, por último, en el paso 8, pues ya hacemos el eh, rediseño de la infraestructura de apoyo, eh, pues tanto de la infraestructura que, que, que existe en el punto de parada, ¿no? Que es, eh, o que debería de existir en el punto de parada, que es el señalamiento vertical, el señalamiento horizontal. La siguiente, por favor. El señalamiento de orientación. Sí, si sí las puedes ir pasando las tecnologías informativas y de comunicación en los puntos de que como lo mencionaba Gonzalo, pues eh, ayudan a reducir la ansiedad eh, de, de espera del vehículo de transporte público, también pues de algunos elementos como la iluminación, si es que esta iluminación pues va a ir eh, adyacente al, a la infraestructura o va a ir justo integrada al parabús, también algunos elementos como la vegetación, la que sigue. La que sigue. Y bueno, ¿qué es lo que también van a encontrar dentro de estos lineamientos? Pues son los, son los recursos de evaluación, que es básicamente pues una herramienta que va a permitir evaluar el punto de parada y el entorno del mismo y eh, un anexo con algunos ejemplos de, eh, de intervenciones que son principalmente tres. Tres ejemplos de tres puntos de parada seleccionados de todo el proyecto piloto, en donde pues, se, se muestran cuáles son las intervenciones generales que se, que se realizaron en esos, en esos puntos. Es que, la que sigue. Y bueno, rápidamente ya para terminar esta presentación, solamente aquí les presentamos este recurso de evaluación que es esta checklist en donde ustedes eh, o la persona que va que a va auditora, que va a levantar las condiciones actuales del punto de parada de su entorno, pues va a tener que identificar algunos datos generales del punto de parada, así como algunas características eh, generales que eh, se alinean a los principios que nosotras hemos establecido en este documento. La que sigue. Y pues por último, como les comentaba, hay una en donde ustedes podrán eh, que ustedes podrán revisar eh, principalmente estos tres puntos de parada pues son eh, del Corredor Troncal 18 de marzo y pues algunas de las intervenciones que nosotros hicimos en estos puntos de parada pues fueron la redistribución vial de las calles hubo, eh, también hablamos sobre la integración de las diferentes personas usuarias al diseño, hubieron ampliaciones de banquetas, implementaron eh, mobiliarios, señalamiento vertical horizontal se, también se llevó a cabo pues, el, señal, el balizamiento de la calle se ordenó el establecimiento en vía pública eh, y se implementaron algunas otras acciones como arte público temporal, esto principalmente pues en puntos de parada que no contaban con, con, con vida pública y pues es, es también súper importante pues propusimos algunos rediseños de intersecciones aledañas a los puntos de parada para mejorar la movilidad hacia, hacia el mismo. Y bueno pues eh, esto es todo de mi parte igual eh, espero que que haya quedado claro y si tienen algunas dudas o preguntas, pues lo pueden hacer por chat y si no, pues en la sesión. Gracias. Muchas gracias a ti, Bere. Y bueno, antes de darle la palabra a Ricardo Fernández, eh, quisiera saludar a Sonia Medina, quien encabezó el equipo de diseño hasta hace muy poquito tiempo y era parte del, del equipo del proyecto y del equipo ITDP y ahora se encuentra haciendo una maestría en Alemania. Esperamos que esté muy contenta ya y que también... Pues tengan la suerte de tenerla aquí, Entonces, si hay alguna pregunta y ella puede participar, pues en una de esas nos ayuda También a Mónica Castañeda, del equipo de diseño de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de, de Jalisco, eh, cuya participación en el proyecto desde el lado de las autoridades también nos sé, ha sido muy, muy útil. Y a, José, y a José Pablo Brown, el gerente de, de este proyecto que hoy no nos puede acompañar y que también ha sido clave pues, para este avance en conjunto con, con las autoridades. Y bueno, eh, Ricardo, eh, no sé si nos puedes contar un poco eh, de cómo ha sido este proceso y, y qué te parecen los, los lineamientos y cómo utilizarlo desde el lado de las, auto, de las autoridades. Claro que sí. Eh, muchas gracias, Gonzalo. Eh, bueno, pues Muchas gracias por la invitación. A nombre de Patti Martínez, de la Coordinación General de Gestión del Territorio, que no nos pudo acompañar el día de hoy, nos sentimos muy contentas de los resultados del proyecto de Paraderos Seguros, que hemos estado desarrollando con la coalición Ciudades del Futuro, eh, y sobre todo por algunos unos datos importantes de la movilidad de las mujeres en el mundo, pero en particular en el área metropolitana de Guadalajara. Hoy sabemos que las mujeres son las principales usuarias del transporte público y que lo hacen muchas veces en condiciones que vulneran su sentido de seguridad. Eh, eh, los resultados de la encuesta intercensal del, del 2015 nos muestran que el 42% de las mujeres utilizan el transporte público para ir al trabajo comparado con el 37% de los hombres. Eh, además, el porcentaje de mujeres que trabajan pues, es un poco menor. Eh, sin embargo, las mujeres que utilizan el transporte público es mayor. Eh, esto pone de manifiesto la urgencia de tomar en cuenta necesidades que este proyecto atiende de las mujeres al momento de diseñar los sistemas de transporte. Algo que hemos aprendido mucho en el gobierno de Jalisco fue eh, y que el proyecto puso en evidencia fue la, la importancia de contar con datos que permitan profundizar los diagnósticos para poder tomar decisiones, ¿no? Como todos esos levantamientos que se hicieron en, en el corredor de 18 de marzo eh, y que finalmente se vierten en estos eh, diseños ya muy sintéticos, muy, muy, muy trabajados, que son replicables en diferentes puntos. Además, el proyecto pues no solamente eh, considera los puntos de, de las paradas, sino que, no, sino que toma en cuenta la relación que tienen eh, las paradas o todo el sistema de movilidad con el entorno y la relación con los proyectos de movilidad. Justamente, eh, eh, en paralelo, uno, uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos en el gobierno de Jalisco, en el área metropolitana de Guadalajara, es el, el macroférico, en donde eh, se logró recursos del Fondo Metropolitano para inversión en los entornos de acceso al transporte. Entonces, digamos que en paralelo que se fue haciendo este proyecto, eh, fuimos también retroalimentándolo con los aprendizajes de, de, de este proyecto. Eh, el proyecto Ciudades de Futuro, como les comentaba, logró esta sinergia con otros proyectos, y al final de lo que se trata es de transformar esta experiencia de moverse por la ciudad eh, en particular para las poblaciones vulnerables, y que esta experiencia sea mucho más sencilla, mucho más agradable, mucho más segura. Eh, estrategias como el tema de los sistemas de orientación, el, el wayfinding, ¿no? Y también creo que el proyecto nos ayudó mucho en poner sobre la mira algunas algunos de estas eh, soluciones que luego eh, son medio, medio mitos de que funcionan o no funcionan, en particular hablo de, de, de los botones de pánico, ¿no? Que, que además pues, tuvimos ahí un, un punto específico que, que, que recibimos una, una presentación fantástica por parte de Phil Bershuk y el equipo de Stuart eh, sobre pues, reflexionar también de qué tan pertinentes son estos mecanismos y si no hay otras maneras de generar esta sensación de seguridad en la experiencia eh, del transporte público. Eh, la verdad es que estamos muy contentos de donde hemos llegado hasta ahora y pues eh, espero que este taller sea súper provechoso. Muchas gracias, eh, Ricardo. Y pues ahora sí eh, abrimos el espacio a preguntas y respuestas. Eh, queremos decirles que en lugar de hacer la estrategia tradicional de usar Zoom webinar y que todo, no, nadie puede hablar, sino solamente los expositores, quisimos hacer una reunión de Zoom eh, normal por si alguien quería externar sus preguntas, no solamente de manera escrita, sino en el chat. Entonces, tienen ambas opciones. Eh, lo único que les pido por favor para que sea más sencillo atenderlo las preguntas y las respuestas es que levanten la mano ¿no? creo que todas y todos conocen eso y si no eh, pueden eh, eh, digamos hacerlo de otra manera, entonces están estas dos opciones es levantando la mano y luego les damos la palabra o eh, poniendo las preguntas en el chat y eh, inaugura la sesión de preguntas Jorge Martínez eh, que nos dice si podríamos elaborar un poco más acerca de los botones de pánico y o las alternativas o dónde encontrar eh, más información. Y bueno, eh, para este punto eh, les comento que es un tema poco explorado en, en México. no En general, el tema de los botones de pánico había estado mucho más en el, la visión de los C5 y las áreas de seguridad, a pesar de ser un tema eh, que también es fundamental en, la, en, el, en el diseño global. Eh, para esto eh, nosotros no teníamos eh, suficiente experiencia, entonces miramos distintas opciones o en el, en el, ejemplos en el mundo. Y una de las cuestiones que yo creo que fue más interesante es que no solamente se tienen que ver como botones de pánico, sino como botones de información. Y eso es una buena, una buena práctica que existe en Londres, que existe en Toronto, y que se, se le da de esta manera más uso. ¿no? Eh, realmente no hay suficiente... De literatura de, del uso de esto y tampoco tenemos suficientes datos de los C5 en o se generan en el país, de que tanto se usan. Eh, pero otro de los puntos muy importantes es que realmente haya una funcionalidad atrás. ¿no? Si no existe esta funcionalidad, eh, realmente no brindan mucha más seguridad y también la ubicación de los mismos eh, es algo muy, muy clave. Pero antes de seguir, pues me gustaría a lo mejor dar la palabra a Phil Berchuk. Que él y alguien más del equipo de Stier en, en Toronto nos dieron una, una clase a nosotros y, a, y al equipo de Guadalajara, que fue la que mencionó Ricardo. Gracias, Gonzalo. Um, y buenos días a todos y todas. Um, sí, hicimos una presentación uh, al equipo de Guadalajara um, sobre las necesidades de, de los botones de pánico. Y como decía, Uh, Gonzalo, es es importante tomar en cuenta que los botones de pánico no existan uh, aislados del sistema que funciona atrás de ellos. Uh, que necesitan uh, procesos para comunicar la información y las necesidades de las personas usuarias a las, en algunos casos a las uh, equipos de seguridad o a los equipos de información, dependiente de las necesidades de las personas usadas. El diseño de los botones de pánico es muy importante que no hagan más atención a las personas inseguras. Que el diseño a la ubicación es discreto, pero obvio. Uh, y que la combinación de la ubicación y la forma de comunicarse con los, la, la, la persona que ayudará al fin de la línea um, es discreto y a la forma en que, que las personas ganan seguridad por el uso del sistema y no sienten más inseguro por, el, por eso. Uh, tuvimos muy, más información sobre eso en, el, en la presentación, presentación pero estoy consciente que no tenemos tanto tiempo ahorita y tal vez eso podría ser algo que podemos seguir después. Gracias. Excelente. Eh, muchas gracias, Phil. Eh, no veo manos levantadas, eh, entonces no sé, si escribir, no sé si quieren escribir alguna otra pregunta en el... Ah, ya tenemos una pregunta de Efraín de Leiva Buen día. ¿Qué incidencia han tenido el gremio de, de, del gremio transportista para definir los modelos o criterios más adecuados de los parabuses? Su participación activa como actores principales del, del servicio. Eh, pues en, en el proceso en, en Guadalajara les tenemos que decir que hemos involucrado mucho al, al sector eh, transportista, no solamente en la parte del diseño de los parabuses, sino también en, en otro punto que es muy importante, su participación, que tiene que ver con la operación y la gestión y la comunicación eh, con, eh, con los operadores de transporte, es decir, con, lo, con las y los eh, choferes. Eh, para ello eh, estamos trabajando tanto con la empresa Alianza, que es quien provee el servicio en el corredor 18 de marzo, como eh, con una empresa de tecnología creada por ellos, que es una de las cinco empresas que brinda los servicios de ABL, eh, que es Advanced Vehicle Location, eh, al, en el área metropolitana de Guadalajara, y también permite eh, también integrar la solución de tecnología. Eh, pero también eh, creo que no sé si Bere o FIL pueden ampliar un poco la respuesta en el sentido de la relación y, y la identificación del tipo de, de buses con los que están operando y algunos otros elementos que están pues muy relacionados con los servicios que prestan los transportistas. Pues eh, justo están relacionados en el aspecto de la tipología de los tipos de, de vehículos que van a arribar al punto de parada. Esto es como, eh, tiene mayor incidencia en ese sentido, ya que a partir de ello, pues nosotros empezamos a tomar varias, eh, varias decisiones, ¿no? Para poder, cómo vamos a, a rediseñar el punto de parada. Eh, sí es importante que en, en futuras criterios pues sí se toma en consideración a, a los transportistas, principalmente pues para la visibilidad eh, de ellos hacia desde el vehículo de transporte hacia el punto de parada. Lo que nosotros ahorita en estos lineamientos hemos planteado es más como, como el señalamiento vertical o horizontal que les sirva a ellos o les funcione, ¿no? Y también pues algunos elementos de visibilidad eh, permanente en los puntos de parada, como evitar como que sea obstaculizada por eh, vegetación o cualquier otro elemento. Pero más allá de eso, eh, sí, sí sería importante desarrollar procesos participativos con ellos. Igual Phil, no sé si quieres complementar. Solo un poquito. Gracias, Pérez. Uh, es que, que el diseño del parabús tiene que ser alineado con el diseño y función de los buses. Uh, y eso debe ser alineado con los operadores de, um, de los sistemas de transporte público para facilitar acceso a nivel a las personas discapacitadas um, y las personas que tienen como um, uh, bolsas o otras cosas que necesitan un acceso a nivel um, a, a, a, a los buses. Entonces, es muy importante que haya un, hay un enlace entre los, el diseño de los buses, la accesibilidad de los buses a la, par, a la parada um, en paralelo con la, la acera y a nivel también con esa acera para facilitar un acceso sin brechas entre el bus y el parabus. Muchas gracias, eh, Phil. Y quisieran, si alguien tiene alguna otra pregunta, eh, quieren levantar la mano o escribirla en el, en el chat. Bueno. Aquí Guillermo Ortiz se nos pregunta. Eh, a ver, Todo, buenos días. Como todos ciudadanos sabemos que el diseño del, trans, del transporte público es muy austero. ¿Qué se puede hacer? Eh, y bueno, yo creo que esto es, tío, es un comentario además de una pregunta, pero definitivamente eh, yo creo que bueno, esta austeridad es, es una palabra amable eh, para hablar de la, de, la de la situación de la infraestructura en general en puntos de parada, eh, ¿Y por qué digo que es, que es amable? Eh, porque una solución no tiene que ser soluciones caras, ¿no? Eh, yo creo que pueden ser soluciones austeras que funcionen bien. Lo que sí es que encontramos eh, que muchas veces lo que mejor se encuentra en algunos puntos de parada son los muebles urbanos y a veces ni siquiera esto. Eh, no necesariamente se encuentran bien las ubicaciones ni, corre, ni, ni respetan el entorno, y entonces, a lo mejor para contestarte un poquito más, eh, a lo mejor Vera nos puede recordar algunos de los pasos de planeación y algunos de los elementos que hemos encontrado. También el diagnóstico que hemos hecho en general, eh, de ver un poco más de la situación y cómo estas eh, soluciones, no necesariamente costosas, pues pueden realmente mejorar la experiencia de las personas usuarias. Sí, eh. Pues justo aquí los lineamientos que se presentaron eh, fueron prácticamente para, eh, como les decía, ¿no? O sea, no podemos comenzar a diseñar un punto de parada sin antes haber analizado cuáles son las necesidades o características actuales del mismo, ¿no? Entonces, eh, sí sabemos que puede ser austero, pero si empezamos... Eh, poco a poquito a cambiar como está este proceso de planeación y de diseño, que, que realmente solamente lo que hacemos ahora es como, ah, necesitamos un punto de parada, pues sí que necesitamos un parabús vamos y lo colocamos y ya está, ¿no? Y inclusive hasta el mismo pavimento en el mismo punto de parada está bien, pero todo lo demás para llegar hacia ese punto de parada está mal, o sea, está roto, hay eh, pues ramas de, de árboles que, que sí fracturan el pavimento, etcétera, Entonces, creo que lo que ha ocurrido para lograr este diseño de, de transporte muy austero es que solamente nos enfocamos como tal al punto de parada y no pensamos en, en la movilidad o en la accesibilidad hacia él. Entonces eh, lo que podemos comenzar a hacer es cambiar est esta visión y comenzar a, a pensar en todas las personas usuarias que van a llegar al punto de parada. Porque no solamente van a llegar eh, eh, mujeres, niños, no también van a llegar personas en sillas de ruedas o inclusive con bastones, personas adultas mayores con bastones o mamás con mochilas, carriolas, etc. Entonces eh, creo que también debemos identificar mucho cuál va a ser nuestro usuario, no cuáles son re, los real, real, reales usuarios del transporte público, y no generar eh, diseños imaginarios, ¿no? Porque muchos de ellos, o muchos de los que actualmente tenemos, ni siquiera piensan en el usuario. Entonces, creo que eso es lo que podemos empezar a hacer, ¿no? Empezar a cambiar esta visión de para quién realmente va, estamos diseñando ese punto de parada. Muchas gracias. Y, y Phil, no sé si quieres tú agregar algo. Eh... Solo un poquito, gracias. Es que, tenemos que tener en cuenta que, que los lineamientos Um, que presentó uh, Bere, describen las necesidades funcionales. Y esas necesidades son los básicos que tenemos que incorporar en las parabuses. Para enfrentar los um, estero, tenemos que contemplar qué más podemos incorporar, qué más podemos introducir para dar a las parabuses características más amables, más como, como personalidad, más relevante al contexto de las ciudades donde existen. Entonces eso hasta un punto es lo, es lo que queremos ver desde el concurso y ojalá con todos ustedes que están hoy día en esa llamada que, que tienen inspiración y tienen muchos como ideas creativas que pueden contribuir a través del concurso. Muchas gracias, Phil. Justo lo que menciona se relaciona con la pregunta de Fraín Leiva, ¿no? que nos dice si consideramos que el diseño de los parabuses debe ser muy sencillo y práctico en vez de buscar diseños ultramodernos y futuristas. Regularmente los recursos económicos para la infraestructura son limitados. En, en el concurso eh, lo que estamos proponiendo es, buscamos mucho el tema de la innovación. ¿no? O sea, por, por eso estamos lanzando esta convocatoria abierta, ¿no? para nutrir lo que ya existe con sus ideas. Y, y definitivamente, una idea realizable es más valiosa que una idea irrealizable. Aunque también, pues, pueden buscar algo que sea como que de inspiración o cualquier cosa así. Pero si estás tú, Efraín, considerando eh, este tipo de limitaciones, eh, normalmente, pues, también te, te va a ayudar a, a centrar y hacer alguna propuesta pues, más viable. Entonces, creo que eso es algo interesante que tomar en cuenta en el, en el contexto de este concurso. Eh, y en el contexto de los lineamientos de diseño, pues también buscamos soluciones sencillas que no sean costosas y entender muy bien cómo es que los puntos de parada funcionan en México y en México y en el mundo, ¿no? Y hay, papel, hay un papel muy importante que juegan las autoridades, eh, por ejemplo, pueden regular la, la ubicación, pueden regular los, los diseños, ¿no? Como ha sido el caso de Jalisco con la norma técnica de puntos de espera de autobús bueno, el área metropolitana de Guadalajara. Eh, sin embargo, también hay otros jugadores muy importantes en este, en este proceso, como las empresas de publicidad que tanto en México como en el mundo han hecho algunas de las innovaciones más interesantes para este tipo de proyectos y contribuyen en algunos casos, eh, digamos, con, con generar mejores condiciones para las personas usuarias, ¿no? buscando un balance. Entonces también ahí pues, pueden buscar algunas ideas. Y eh, me sigo a una pregunta... Eh, de Miguel Camarena, que si podemos emplear información del punto de parada integrado con comercio para darle más seguridad. Y esto eh, también le pido a Beren que, que nos hable un poco de eso y que se relaciona tanto con la estrategia de infraestructura como con la debida pública del proyecto de, de Parabuses Seguros en Guadalajara. Sí, eh, justo se relaciona con estos dos, dos eh, componentes. Lo que nosotros buscamos ahora eh, con estos lineamientos es justo promover la multifuncionalidad del espacio público, principalmente eh, porque eh, las mujeres y niñas son las que más sufren violencia de género, principalmente acoso sexual callejero. Entonces, esto surgió a través de pues, proponer generar redes de apoyo a través del, del comercio, que podría justo eh, auxiliarlas en algún evento ¿no? eh, de este tipo. Sin embargo, en cuanto al diseño urbano, eh, pues sí es, es necesario hacer un análisis de la posibilidad e existente de poder implementar este tipo de, de mobiliario alrededor del punto de parada, ¿no? tomando en cuenta los principios que planteamos y manteniendo pues, la legibilidad y visibilidad en el espacio público. Si bien los, los comerciantes en la vía pública o bien los trabajadores del espacio público pueden generar esta eh, vigilancia nacional, natural, pues también debemos de proporcionarles un lugar digno de trabajo ¿no? y eh pues como tal hay algunas disposiciones en donde ellos se pueden eh, ubicar, como pueden ser eh, adyacentes al arroyo vehicular, que pueden ser eh, en esta franja que nosotros le llamamos franja de mobiliario urbano y vegetación, para eh, que ellos no puedan obstruir o su disposición espacial no puedan obstruir la circulación peatonal. ¿no? Entonces, eh, pues más allá de eso, eh, hablamos de generar estas redes, ¿no? estas estrategias, más que de un, un diseño como tal. Entonces, es muy, muy importante esa relación con la ubicación de, digamos, de las actividades de la ciudad y también creo que es importante mencionar que varía mucho la percepción de seguridad de acuerdo a las horas del día. Entonces hay una serie de comercios que operan en horarios nocturnos y ayudan mucho en general a, a esta percepción de, de seguridad. Entonces eso es, también es importante considerarlo y que en los lineamientos que van a ver, lo, van a encontrar ahí algunas eh, algunas respuestas y algunas guías para esto, sobre todo en el paso de planeación. Y Phil, eh, quizá quieras agregar algo también relacionado con esto y también el diseño para prevenir el crimen. ¿no? Quiero responder actualmente a la pregunta de Ángel. Es que uh -huh. lo que creemos son diseños um, innovativos de parabuses por cualquier lugar a, a través del, de la República de México. No estamos enfocados específicamente en la ciudad de Guadalajara, es solo que la ciudad de Guadalajara fue un enfoque para el diseño, para el desarrollo de los uh, elementos de del diseño. Uh, entonces, el concurso es las necesidades de las parabuses son definidos, los, las necesidades básicos de los parabuses y los principios del diseño para los parabuses son definidos en esos lineamientos basado en un proyecto en Guadalajara pero al fin lo que creemos es la aplicación de eso como un nivel básico y que les construyen sobre esos ideas más creativos del diseño actual de las parabuses de la infraestructura sí entonces al, al principio eh, comentamos esto, que son, hay dos, son dos proyectos distintos. Uno es este proyecto en Guadalajara, que, que esperamos que, que se haga simplemente en 2022, en el color 18 de marzo. Y otro es el, este concurso, eh, donde digamos, esperamos que fortalezca eh, las cosas que hemos trabajado con una visión de infraestructura verde. Pero si no se toma en cuenta todo este proceso de diseño, pues que corre el riesgo de que las propuestas que ustedes hagan no sean incluyentes. Y esto pues definitivamente afectaría eh, la calificación y la evaluación que hará el jurado de sus propuestas. Entonces sí es fundamental que estudien estos lineamientos para que sus propuestas sean más completas. No significa que se tengan que centrar en esto, pero sí que sea la base de sus, de sus propuestas y tomen en cuenta mucho para sus para sus planos y para los digamos los, los dos a dos que nos tienen que, que nos tienen que enviar. Y bueno, no tenemos ninguna otra eh, pregunta. Entonces quizá eh, yo creo que podemos eh, ir cerrando. Les agradecemos muchísimo su, su participación. Eh, esperamos sus, sus propuestas y sabemos que nos van a llenar de muy buenas ideas y que nos van a inspirar y van, tanto a nosotros como a las distintas autoridades del país que van a estar interesadas en esto como también a pues empresas que se dedican a la instalación de, de, de, de parabuses y nos bueno les dicen bueno, dónde podemos enco encontrar más información del concurso entonces en el chat le, le pido a eliseo si puedes poner el sitio web antes de que clausuremos la esta este, este evento y también les mandaremos un, un correo y un recordatorio donde está la información eh, en el sitio web de Ciudades del Futuro, donde pueden encontrar todo para participar en el concurso. Muchas gracias. Aquí ya está. Entonces, si lo quieren copiar y acceder al sitio web, eh, por favor háganlo. Eh, queremos conocer sus ideas, queremos que participen y estamos muy, muy entusiasmados de, de tener esta participación tan interesante. Nos vemos. Muchas gracias. Que tengan un buen día.